Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Hola y... hey, chicas, lo que acabo de descubrir, una, dos y tres. <risa> <risa> Hoy paso rápido y veloz para enseñaros unas compritas que hice en Maestra ya hace pero como iba a venir ahora a la península pues le dije rocío lo que tengas para mí mándamelo ya que voy para pa la península y allí la recojo y me dijo vale pues tienes poquito y bueno lo que tenga y me lo ha mandado Mira, a rocío le compré que lo trajo en preventa y si puedo abrirlo esto que es eh, el taqui de de toda la vida pero ahora viene así bueno yo creo que es que esto lo ha sacado alguien y este pegamento que me gusta por la punta el pegamento normalito cola blanca pero la punta está muy muy guay es de precisión y, y me gusta mucho bastante os enseño que compré estos sellos para pascua es un, una cabra y un borrego ¿Ves? y es esto. Que me pareció gracioso. Dije, bueno, pues lo voy a comprar. Y para Pascua, este, que es el conejo y la coneja. También así. De ¿cómo se llama esto? De silicona. ¿Veis? Pues esto. Son dos de Pascua. ¿Qué más? Compré este, que también es de Pascua. Es la niña con la zanahoria. mira que pone amor conejo o me gustan los conejos. Pone bunny love. Esta y esta que me pareció también graciosa. Que son estas señoras con estas caras. Una lleva una tetera con estos sombreros también. Una lleva una tetera, una normal, una normal. zeta y esto lleva esto. Creo que es un gato sentado del revés. Y esto, un gato durmiendo en lo alto la cabeza. Y son también así ah, de silicona. Y son todos de la misma.. Ah, y saco un montón. Pero tampoco eran baratos. Y dije, bueno, dentro de que es más barato que comprarlo en cualquier otro lado. Dije, bueno, pues ya está. Después de mirar, compré estos papeles que son ingleses. Mirad. Es este. ¿Es ¿a doble cara? No, pues entonces así, ah, ¿veis? Esto pues es para recortarlo y pegarlo en un álbum eso, que sea de mascota, ¿vale? 6 diseños, 36 papeles, ¿eh? de 150 gramos. El gramaje no da para mucho, ¿eh? Después compré, mira, esta colección, que. vos pues, esta colección, sí, bueno. Esta colección de eh, papel velum este de las caracolas este del mensaje en una botella pero en vez de mensaje llevan la cola de una sirena, un barco un faro, un mensaje muy chulo y este de las otras con pececitos también muy chulo vienen tres este este y muy veraniego ¿eh? y este Compré la colección de la sirena eh, eh, el complemento de este que de 12 por 12 ve uh -huh. qué pone ahí uh -huh. melodías de sirena y yo le pone ahí, melones de sirena madre, madre mía, mía madre mía, mía vaya melones nos ¿Me dejas, dejas tocar nos dejas tocar, te tocar te o no tocar no, solo… uh -huh. cuánto vale? cuánto cuánto vale? cuánto acá y canto, así que este no lleva sobre de este, este no lo voy a abrir, vale, si queréis verlo, ya cuando esté en casa, os lo abro y os lo enseño si tenéis algún interés en comprarlo y eso, y me dice, mira Mercedes que es que lo quiero ver, porque es que quiero ver todos los papeles aquí están todos pero vamos, que si lo queréis ver, yo allí lo abro pero ahora no, porque los sobres que compré, que os enseñé, ya los tengo guardados Mira, compré esto que son puertas y ventanas y, y este como se abre Opa, aquí ya lo vendía suelto estos es sentimientos que me lo ha metido ahí veis son adhesivos ¿eh? vienen en inglés ¿Veis? y son sentimientos en inglés y bueno y la las puertas y ventanas estos son recortables. Esto no es... ¿Veis? Y estas. Son muy bonitas. Y esto sí da gramaje, ¿eh? Esto sí tiene gramaje. Muy bonitas. Estas dos. Para recortar. Estos, ¿veis? Son muy bonitas, la verdad es que sí. ¿Qué más? Eh, le compré esta porque creo que estaba muy baratita. O oh, yo no sé por qué le compré esto. Ah, porque son lilas me gusta para una comunión, para hacer una comunión, me han pedido muchísimo este año en lila, ¿eh? Entre lila, rosa, y entonces lo he cogido, digo, bueno, pues ya lo tengo para el año que viene, incluso para una boda. Me gusta mucho, pero para las comuniones me han pedido mucho lila con rosa. Y ella, por hacerle, bueno, por hacerle esta compra, que ya me ha enviado, me ha hecho unos regalitos que tengo aquí, que os voy a enseñar a ver, aquí, te pone gracias, gracias a ti, y mira cómo tengo las tijeras, si es que no tengo tiempo de nada, de verdad, voy como una loca, y lo estoy enseñando, porque después ya digo que como lo guarden en maleta, ya no me acuerdo que me ha mandado uno, que me ha mandado otro, que he comprado yo, que no he comprado, ya. Rocío me ha mandado estos recortable, de flores y esto que parece de de cómo se llama esto bueno, del señor de los anillos y por detrás van así y este de flores y después ya siempre bueno más mira qué más recortables de craft o clock robot y aventura y esta de flores y ay oh, qué mona de osito una pasada muy infantil es rosita y después ya nos manda estos dibujitos. Que bueno. Que se puede utilizar desde para Paracella. Os digo, un, un lomo de un álbum. Un marca página. ¿Veis? Este también de duende Y van por delante y por detrás. Tú eliges la cara que quieras. Por supuesto. ¿Veis? Y a mí la verdad es que me gustan. ¿eh? ¿Qué más? Pues Rocío me ha regalado estos. Que son char de. Porque son árboles de Trapi Berry Mira, qué bonito. Con un pajarito. Este yo ya lo tengo. Otra vez me los regalo. Los tengo. Muy, muy chulo. Muchas gracias, Rocío. Y ya por. A ver. Ya tengo más cosas. Mira. Qué bien. Ay, qué mona. Mira, qué estén. Es un unicornio infantil. Mira, a ver si lo puedo. ¿Lo ves? En el arco iris, las la nubes y el unicornio. Mirad, qué bonito para hacerlo con... Con pasta. Qué bonito. Gracias, Rocío. Me ha encantado. Muy, muy chulo. Me ha regalado este marquito. En Chipoar, en Madrita. Me ha mandado esta tarjetita. Con el mapa del mundo y la rosa de los vientos ahí. Y después me ha mandado aquí, mira, no me que esta niña, mira qué bonito, es igual chivo! qué bonito es, eh. parecen de esos de cine o una vía del tren, bueno ya, vosotros lo apañáis, esto es que lo tengo que guardar, porque si no se parte, qué chulo. Mira, si me cogiera aquí la de esto, que luego lo voy a intentar. Porque si no, si no están sobre una base En la maleta. Y me estoy abriendo otro paquetito. A ver. Ay, ay, ay. ¡Hala! ¡Ay, qué bonito! Mira lo que me han dado. Mira, qué bonito. ¡Uy, oh, uy! Mira, qué chula la sirena. A ver si sí se puede bien, Se puede ver bien. Mira qué bonita. No me diréis. Esto es para pintarla o forrarla. O coserle. Porque yo creo que esto sí se puede coser. Porque esto es muy tierno. Por lo mismo parte, no lo sé. Qué bonito. Son preciosas. Me ha mandado cinco sirenas. Qué bonita. Besos para todas. Cuidaros y hasta la próxima. Chaíto.